Y volvimos Hey guys Viernes 4 de marzo, estoy aquí en el parque Titanium Vine a hacer unos pequeños trámites y justo, justo cae la casualidad aquí Por aquí trabaja un gran amigo, el Gabriel Si, sí, lo estoy esperando, va a tomar un cafecito Lo cual es una muy buena forma de partir estos locos Ya, ya, Ya, fue... Dejé de poner mi mejor perfil. Y estoy en la guata. Al volver a empezar este vlog es inevitable pensar en los finales. Antes creía que existían los finales felices, pero la experiencia me ha dicho que no existe tal cosa. Bueno, se acabaron las vacaciones. Volvemos con el vlog Han pasado estas cosas, tengo que ponerlo al día de muchas cosas Muchos se preguntarán por qué me tomé este descanso Y fue porque, básicamente, febrero fue un mes de finales Hubo de muchas cosas que me tuve que, no sé, hacer cargo y como buen final, eh, la mayoría de los finales son, son cuáticos, son, son dolorosos, son rompedores te pillan mal parado algunos, algunos bien parados, pero uf, te quitan mucha energía Entonces yo necesitaba eh, hacerme cargo de estos finales Y por eso aproveché de detener un poco la producción de este blog Que vuelve con mucha energía Por el momento ahora me voy a juntar con unos nuevo amigo A cachar un nuevo local que se llama Bravo 951 Está muy bueno y vamos a aprovechar de grabar un poquito Bueno, continuamos entonces. Después de la salida con los chiquillos, a donde me puse al día, lo que estoy haciendo con ustedes ahora, está. ¿De qué estás hablando? Una de las cosas que tuve que hacerme cargo no estaba como en, en el trabajo que estaba, así que presenté mi renuncia, la cual se hizo efectiva el 7 de febrero, así que desde ese día eh, que estoy cesante. Entonces. Igual era un tema delicado por decirlo menos, no supe en realidad no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo contárselos, era un final de una etapa que fue súper gratificante, conocía a gente pero bacana, muchos de ellos salieron en el blog, tuve que dejar todo listo y eso se concretó el 7 de febrero. Bueno, la parte anecdótica es esto, que desde el momento en que yo dejo de tener pega y tomo la decisión de dejar de hacer el vlog, lo primero que pienso es que cuando vuelva a hacer el blog, voy a tener pega. El primer capítulo va a ser de la oficina y voy a salir, va a ser un viernes, voy a salir de la oficina, voy a llegar y voy a explicar, voy a explicar cómo llegué a esa pega. Como pueden ver, de eso no se cumplió, pero sí, ya tengo pega nueva. Entro la próxima semana, el próximo lunes, y estoy súper entusiasmado porque es una súper buena empresa, es mucho más cercano a lo que yo hago, y, y se nota que es un buen ambiente, así que estoy sumamente contento por esa parte. ¿Pasó algo? A ver. Es que es súper difícil explicarlo. Después de vivir con mis hermanas y mi mamá, en Parparaíso. La siguiente vez que viví con una chica, fue una polola que tuve, el, con la cual pololeamos como cuatro años y vivimos tres años y medio. Fue una experiencia bastante como educadora, por decirlo así. Aprendí mucho de mí, aprendí mucho de vivir en pareja. Y esto fue hace más de tres años. Pero ahora volveré a vivir con una chica pero es algo bien particular. Eh, lo que lo hace más particular es la edad de esta chica. Esta chica me quiere mucho. Es una muy, muy linda persona. Eh, pero tiene 18 años. Así que igual la, el gap generacional es bastante evidente. Ella está entrando a la U, Va a vivir conmigo. Y ya lleva viviendo conmigo una semana. Por lo cual no deja de ser algo... Eh, particular y algo que me tiene un poco ansioso, estoy preocupado del que dirán eh, pero su mamá confía en mí, su familia confía en mí y ella confía en mí así que lo único que queda es tratar de hacerlo mejor y disfrutarlo sí, yo ahora estoy en el terminal porque la vengo a buscar y nos juntan a la casa Hola, ¿cómo estáis? Bien, es, es mi sobrina, que estaban pensando en pensados. pensado. Claro. Sí, le estaba contando a los chiquillos que iba a vivir con una chica que me quería mucho, de 18 años. Y que su familia me tenía confianza. Pero es mi sobrina. Y se viene a vivir conmigo porque entra a la U y... Y va a pues no vamos a hacer compañía. Y va a hacer la suerte. Se subiste los lentes. Ah, es Eh, hey, bro, tenés que guardar los lentes. Es que como no se puede andar con lentes en, en el ascensor. ¿Por qué no? Porque por ahí es Ah, Tengo razón. Chucha, tengo que sacar los lentes. <risa> no, está todo desordenado. <risa> bueno, y eso es lo que ha acontecido por ahora. Estamos, he hecho otras cosas también. No... Compralad seguimos haciendo videos, estamos enfocados al video 360, hicimos una pequeña sesión aquí en la casa y él, eh, siguiendo los pasos de su servidor, también se puso con un, con un blog que lo pueden ver aquí y lo invito a que vayan a ver si es que le interesa cómo él hace sus fotografías y está le provecho al 360. La música es Está avanzando, estoy creando más canciones Porque mi meta es en septiembre Sacar uno LP Uno cortito, pero bueno De lo bueno poco Y hay otras cosas que mmm, Lamentablemente no les puedo contar aún Pero me tienen bastante contento Pero van a tener que seguir viendo el blog Para saber cuáles son Así que tienen que puro seguir dándole play Bueno, lo que aprendimos hoy día Es que hay finales lo que al menos yo pienso. Hay finales y hay finales duros, difíciles, que cuestan. Y también están los finales felices. Personalmente no creo que existan los finales felices. Eh, los finales siempre son eh, disruptores y te obligan y te empujan a un comienzo nuevo. Y, y eso está bien, porque te dejan aprendizaje, te, dejan, te dan la oportunidad de mirar hacia atrás... Y replantearte ciertas cosas, ¿sí? ¿Y por qué digo que los finales felices no existen? porque Porque los finales disruptores te dan un espacio, un buffer, donde tú te replanteas las cosas. Te obligan a crear un nuevo inicio. Si ese inicio es bueno o malo, lo vas a saber después mirando hacia atrás. En cambio, los finales felices simplemente y sin espera son solo un buen comienzo. Y por eso estoy sumamente motivado, porque me agradan los buenos comienzos.